Ya. Buen día a la familia Manumí latinoamericana. Les habla Giovanna Osorio Sebastián de Cerro de Pasco. Hoy día les voy a contar mi historia. Este, eh, eh, he sangrado por 22 días. Tenía una hemorragia bastante sangrado. En esos tiempos tenía miedo de, de ir a un hospital por el COVID. Seguía sangrando, ya, ya me sentía débil, desesperada. Anémica, sin fuerzas, mi corazón me palpitaba. Me fui a, lo, a, lo, me fui a una posta de, de mi seguro y con el do, me pasaron con el doctor de medicina general. El médico me dio medicamentos, me dieron para, para el sangrado, me dieron para la anemia, todo. Y, se, tomé por, por cinco días los medicamentos, seguía sangrando, no me paraba el sangrado. Luego me interné y, sí. en el seguro. Y el doctor me, me revisó, me sacaron ecografías, todo, me dijeron que no tenía nada. Pero yo le dije al, al, al ginecólogo, doctor, ¿por qué estoy sangrando demasiado? Yo me siento anémica. El médico me, me ponía por el suero, me ponía hierro, me ponía para el sangrado, todo me ponía. Y ahí le dije doctor, por favor, sea, antes me cuidaba con píldoras, con ampollas. Por favor, quiero que me calme el sangrado, doctor, porque me siento débil, y ya me, estaba pálida. Y el doctor me dijo, me dieron las píldoras. Bueno, tomé las píldoras. Por ese día que estaba internada, me dieron seis píldoras al día. Y al día siguiente me paró el sangrado. Me dieron de alta. Me fui a casa, tomé seguí tomando las píldoras por, 20, por 21 días. Y terminé de tomar las píldoras tres días no sangré, después de tres días volví a sangrar y ya de nuevo me empecé a desesperar me puse nerviosa y me asusté, de nuevo me, me fui a un, a un ginecólogo particular, ya no me fui al seguro, me fui a un ginecólogo particular le digo, doctor, ¿qué me está pasando? me sacaron una ecografía y me dijo el médico que mi endometro estaba grueso y que me iban a hacer una biopsia para que lo ven si tengo algún cáncer, todo pero le digo, doctor, estoy sangrando, debo tomar este píldoras, le digo, o algo me tiene que recetar, el médico me dijo, no, no señora, sigue sangrando una semana más, y de ahí vuelves en, en cinco días, me traes mil para hacerte la biopsia, no llegué a hacerme la biopsia, me fui a mi casa, y me compré particularmente allá las píldoras, igualito como me dieron el seguro, tomé, seguí tomando por tres meses, ya le, le comenté a mi tía, le digo, sigo tomando las píldoras. Y me dice, ya deja esas píldoras, vamos a ir a la iglesia, a Mangmin. Y ahí me fui a la iglesia, me empecé a orar, le pedí que me orara el pastor David. David Yang. Y me oró con el pañuelo del pastor Yer Yerocli. Y me, me calmó el sangrado, solo sangré por dos días. Seguí yendo a la iglesia, igual... El pastor me siguió orando, ya dejé de tomar las píldoras. Y ya hoy día, hoy, hoy ya, ya no sangro, me siento bien, ya me siento sana. Eh, el pastor me, segu, me siguió orando con el pañuelo del pastor Yereclí. Y después sentí unos dolores en mi vientre que cuando ya no sangraba. Le llamé a la hermana Angélica, le conté, hermana, así me duele, tengo dolores en mi vientre. Le dije, la hermana vino a mi casa, me ahorró con el pañuelo del pastor Yereclín y me calmó un instante los, los dolores de mi vientre. Y ahora estoy sana, gracias al Señor Jesucristo y toda la gloria y la honra a Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo le doy por ser salvada y sanada que ya no sangro dios me ha sanado